Mi pedazo de sol, la niña de mis momos, tienes una colección de Tilín y el niño Oxo, Mi pedazo de sol, la niña de los momos, la que baila reggaetón. Porque ve a Tilín y se pone a volar cuando ve a Tilín y también a este Sich y luego al Pepe.